Soy Francisca Becerra, directora del Laboratorio de Análisis Clínicos ...en San Pedro de Alcántara. Trabajamos con varios laboratorios a lo largo de la costa, como ya sabéis. Yo me quiero dirigir muy especialmente a los sanpedreños... ...porque se acerca la fiesta de nuestro santo patrón... ...San Pedro de Alcántara. Es el momento de olvidarse de todo lo pasado... Y pasarlo muy bien, divertirse mucho con todos los amigos, con toda la familia, con todas las personas de los pueblos de alrededor y pasar una buena feria. Pero eso sí, sin olvidar que tener precaución y tomar las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Así que el equipo del Laboratorio Becerra os desea de corazón una feliz feria de San Pedro de Alcántara.